Hola, me llamo María Arqué y en esta presentación voy a resumir los principales aspectos tratados en el debate que sobre los MOOC hemos realizado como parte de la primera actividad de la asignatura troncal Diseño y Gestión de Proyectos de E-Learning dentro del Máster de Educación y E-Learning de la UOC. MOOC es el acrónimo en inglés de Massive Open Online Courses, es decir, cursos online masivos y abiertos. Son cursos completamente en línea, dirigidos a cuantos estudiantes estén interesados en cada uno de los temas específicos que tratan y tienen un carácter abierto y gratuito. Podemos considerar dos tipos básicos de MOOC, los XMOOC y los CMOOC. Los XMOOC se centran especialmente en la escalabilidad de los materiales y la adquisición de contenidos. Los CMOC, en cambio, se centran en la generación de comunidades y de conexiones para crear conocimiento de forma conjunta se basan en el aprendizaje de estudio en red y segundamente, en la teoría con distancia. De el debate ha abordado cómo implementar las posibilidades de aprendizaje de las TIC, las implicaciones de los MOOC para la universidad y el mercado laboral si los MOOC mejoran el rendimiento, algunos MOOC exitosos y las razones de su éxito, y los nuevos perfiles profesionales y competencias clave en e-learning, entre otros temas. Como puede verse en la imagen, las TIC nos ayudan ya en nuestros procesos de aprendizaje individuales y cooperativos, ofreciendo ubicuidad e inmediatez, facilitando el acceso a la información, la creación, edición y inclusión de contenidos, con nuevas formas de conectividad, comunicación y participación, para aprender a saber, hacer, ser y convivir en la nueva sociedad de la información y la comunidad. Los MOOC son un fenómeno en evolución que tiene repercusión en los ámbitos universitarios, del mercado laboral y de la enseñanza superior. Aprovechando y fomentando el deseo de desarrollo personal y profesional de un gran número de personas, se ofrecen como una vía de formación complementaria que por un lado da visibilidad a las universidades que los implantan y por otro amplía las opciones de articulación y especificación para empresas y trabajadores. La existencia de los MOOC plantea además para las universidades la posibilidad y el reto de replantear los currículums partiendo del campo de investigación y experimentación que los MOOCs ofrecen. Por otra parte, los MOOC abren nuevas oportunidades a los trabajadores a la hora de buscar trabajo mejor a sus condiciones laborales y también a las empresas que pueden reducir sus costes en espacio, personal y tiempo de formación. Según diferentes estudios, los factores que más inciden sobre el crecimiento de los estudiantes son el grado de satisfacción con el diseño pedagógico del MOOC y la motivación del propio estudiante. En esta línea, los MOOC operativos son los que mejores resultados de rendimiento obtienen en un contexto en el que es aún muy bajo el porcentaje de estudiantes que finalizan sus MOOCs satisfactoriamente. Muchos de los MOOCs más exitosos se encuentran en plataformas creadas por prestigiosas universidades, como Dacity en Stanford, Puser en Yale y Princeton, EdEx en el MIT, X en la UNED, su éxito se apoya en factores clave como un diseño claro y bien definido, aprendizajes experienciales y aplicables a la vida real, adaptabilidad al alumno, creación de una comunidad de aprendizaje y seguimiento y evaluación de los avances de aprendizaje. El e-learning empieza a evolucionar hacia modelos de tercera generación más orientados hacia formas de aprendizaje activas y colaborativas, a un uso más abierto de lo los recursos presentes en la red y a un acceso más descentralizado a través de dispositivos móviles. Esos cambios exigen a los profesionales del e-learning nuevas competencias como la proactividad, la creatividad, la intuición la capacidad de relación, de organización del conocimiento, de filtrado de contenidos e incluso la generación de nuevos perfiles profesionales. Estos perfiles se pueden agrupar en torno a las funciones de dirección, gestión administración, al diseño tecnopedagógico o a los procesos docentes, pero también van un poco más allá relacionándose con el análisis de datos generados por los propios propios Big Learning, por la gestión técnica del cloud, por el marketing educativo online o por la investigación. Algunos de estos perfiles son online project manager, diseñador de medios, experto en contenidos, curador de contenidos, tutor dinamizador, gestores de cloud, experto en learning analytics, administrador de sistemas, diseñador web, coordinador de actividades didácticas. Además de estas cinco cuestiones principales, también se han tratado en este debate otros temas sobre los MOOC, como son las implicaciones de su metodología, los beneficios de los MOOC y sus puntos débiles, el planteamiento de si certificación equivale a calidad, la adaptabilidad de los MOOC y la discapacidad. La metodología de los MOOC conlleva y exige un profundo cambio del rol del profesor para adaptarse a las necesidades de los alumnos, que son ahora los protagonistas totales de sus procesos de construcción del aprendizaje. El docente ha de ser, además de desarrollador de cursos y materiales, consultor, facilitador del aprendizaje Garante de la calidad y supervisor académico. Además de ser masivos, online y abiertos, los MOOC tienen como beneficios la adaptabilidad a las necesidades de los estudiantes, la gran cantidad de datos sobre formación que generan y el configurarse como una herramienta gratuita y de calidad para la formación permanente. Sus inconvenientes son la ausencia de certificación reglada y la necesidad de competencias tecnológicas y de autoaprendizaje para abordarlos. Con... Frente a este inconveniente, cabe preguntarse si certificación es igual a calidad. Los MOOC actualmente expiden certificados solo certifican los contenidos y el haberlos finalizado satisfactoriamente. La calidad de los MOOC puede darse por sobreentendida tanto por el hecho de ir avalada por las universidades que los organizan como por el esfuerzo y las competencias que exigen al alumnado. Los MOOC presentan una oferta formativa muy amplia que se puede adaptar fácilmente tanto a las necesidades individuales como a los cambios que imprime la sociedad sobre el mercado laboral. Además, la tecnología favorece esta adaptación gracias a la fácil y rápida actualización de los contenidos en línea y al Big Data que generan los seguimientos informatizados de los miles de estudiantes que cursan los MOOC. Nos encontramos con la contradicción de que cursos basados en las tecnologías que pueden ayudar a compensar y superar las discapacidades se convierten en otra forma de discriminación. Los problemas de accesibilidad y la baja compatibilidad de las plataformas con productos de apoyo se pueden solucionar gracias a orientaciones, software y guías para adaptarnos a todas las necesidades. Como conclusiones al debate, decir que los MOOC están implementando las ventajas de la TIC porque son ya imprescindibles en nuestros cursos de en enseñanza-aprendizaje. Que es necesario cuidar mucho el diseño pedagógico de los mismos y su calidad, que los roles de profesor y de alumno están cambiando y exigen competencias tecnológicas y de autogestión, así como modelos cada vez más colaborativos. Terminar diciendo que son muchos los beneficios de los MOOC y que todavía tienen que superar algunos inconvenientes, pero los MOOC son una tendencia que sigue en evolución y que ha venido para quedarse. Muchas gracias por su atención.